Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Y llegó el momento de educación financiera con el coach Jorge Burnet. Nos vamos a Entre Ríos, desde Pinamar a Entre Ríos, Pinamar, Entre Ríos, Entre Ríos, Pinamar. En el tema de hoy que va a hablar el coach Jorge Burnet es la clave del éxito. La clave del éxito en la educación financiera. Vamos a ver de qué se trata esta clave. ¿Vos tenés la clave de tu éxito o la clave la tiene otro? Le damos la bienvenida a la tarde del Magazine a Jorge gourmet Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Karina, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Feliz nuevamente de estar compartiendo este espacio con vos y con todos nuestros oyentes. Bueno, la verdad que el placer es nuestro y con todos estos temas tan interesantes que siempre nos traes. Bueno, eh, hoy bueno pues es una clave que nos viene muy bien en la parte financiera, pero también creo que es una clave para absolutamente todas las cuestiones de la vida, ¿no? Eh, todas las, es una clave para cumplir nuestras metas y ser feliz en la vida. Y este... Y es tan sencillo, tan sencillo, muchas veces este, no nos damos cuenta por la sencillez de, de esta clave que, que es la, que, la llave que nos abre todas las puertas del éxito en todos los niveles de nuestra vida. ¿no? Y esto justamente, la clave de esto es creer en uno mismo. Esa confianza que nosotros tenemos, ese tomar conciencia de lo que podemos hacer con nuestro potencial, cómo podemos eh, eh, multiplicar esa, ese potencial que tenemos para poder atravesar cualquier momento, por más difícil que sea. no eh, Creer en, en nosotros mismos es lo único que necesitamos, es lo único que necesitamos para tomar el control de nuestra vida y conseguir absolutamente todas todas esas cosas que nosotros deseamos. Eh, y no hay mayor seguridad que tener una autoestima bien alta. Creernos capaces de poder enfrentar cualquier situación. Todo, todo está en nuestra mente. Todo lo que nosotros podamos creer, lo podemos lograr. Y de eso depende. Por eso es tan importante esto, ¿no? Y es, este, es la llave que nos puede abrir todas esas puertas que parecen, que parecen que están cerradas. ¿Y por qué nos pase ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿no? Cuando cada uno de nosotros este, muchas veces creemos que somos los mejores ¿no? en, en muchas cosas. ¿Y por qué tenemos que hablar que justamente esta es la clave, esa confianza de tener? Porque estamos rodeados de miedos. Estamos... Este, estamos rodeados de miedos, de conocimientos este, que nos limitan, que nos cierran posibilidades, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida puntualmente, sino de toda la evolución humana, porque tenemos recuerdos ancestrales y conocimientos que se fueron transmitiendo, no solamente de, de boca en boca a través de, nuestra, de nuestros antepasados, sino también en nuestro ADN, cosas que quedan registradas, porque hasta nuestro cuerpo funciona de una manera, con una memoria. ¿no? Entonces toda esa, esa información que nosotros tenemos dentro nuestro, en nuestro cerebro, bien grabada, es la que muchas veces nos limita. Nos limita y nos hace creer que no somos capaces de tal o cual cosa, o que nos advierte del peligro si lo hacemos porque muchas personas han fracasado a lo mejor en el, los intentos que nosotros queremos intentar. Entonces esa memoria hace que nosotros creamos que es imposible, y es la que nos ancla y nos quita posibilidades. ¿Cuántas también, cosas? Hay? Sí. Eh, perdón, ¿no? Eh, también esto de, de las creencias, más allá de lo que vos nombrabas, esto que venimos como con esos patrones de, del pasado, de nuestra... ...relaciones con nuestra familia... ...pues yo recuerdo algo muy común que, que te comento esto de que quizás hay un hermano que es más habilidoso que el otro... ...entonces ya como que está li limitando a esa creencia en que vos no sos habilidoso con las manos, por ejemplo... ...o el hermano que es más habilidoso para los negocios, como que si él lo es, vos ya no lo sos... ...y esta es una, era una costumbre muy familiar... De, de la gente de antes, ¿no? Como que le daban eh, un rótulo a cada hijo, ¿no? Con sus habilidades. Tal cual, esas cosas que decían, este no sirve para nada. Y, este, eh, y son cosas que se van grabando eh, a fuego en nuestro inconsciente, y siempre reacciona la mente desde ese lugar, desde esa información que tiene grabada en el cerebro. Por eso es tan importante cambiar el chip, sacar esa vieja información que ya lo vamos a ir hablando, porque no solamente vamos a decir que esta es la clave, sino vamos a, a, a contar también y vamos a dar una pauta, a saber cómo poder eh, conseguir esa, esa motivación que, que nos lleve a tomar el control de nuestra vida. ¿no? Y, y en esto nos preguntamos cuántas cuántas cosas dejamos de hacer porque creíamos que no éramos capaces de hacerlas. Y ni siquiera lo intentamos, por esos paradigmas, por esas creencias. ¿Y cuántas personas que nosotros creíamos que no iban a lograr y lo lograron? Solamente porque creyeron en sí mismos, porque pudieron eh, hacer eso que querían, pudieron saltar al vacío, como digo yo, y enfrentarse a todos sus miedos y poder lograr esos resultados. Y acá... Esto es muy importante, no esta, esta, por eso digo que es la clave para el éxito, porque es el primer paso que tenemos que dar. En confiar en nosotros, creer en nosotros mismos, creer en ese potencial que tenemos de poder enfrentar cualquier desafío y salir adelante, más allá de las circunstancias. Podemos crear ese estado ideal que nosotros queremos llegar teniendo confianza, perseverancia y compromiso en el camino. Y ese primer paso, muchas veces, que es tener confianza en nosotros mismos, no nos va a dar automáticamente eso, no nos va a llevar a ese lugar que queremos estar, pero nos va a sacar del lugar donde estamos, desde ese miedo que nos paraliza, que nos permit, no nos permite visualizar un futuro distinto, algo, algo que pueda ser que podamos superar, que podamos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y este es el primer paso, sin ningún lugar a duda. La clave del éxito es esto, confiar en nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones con nosotros mismos? Y yo te puedo asegurar, Cari, que lo descubrí tarde. Mucho tiempo no hablé conmigo. Porque todo el, el mayor enemigo que nosotros tenemos lo tenemos adentro nuestro, y conoce todas nuestras debilidades y todos nuestros puntos débiles. Entonces nos cuesta mucho enfrentarlo, porque sabe dónde golpearnos. Porque y ahí está temido. la habilidad de, de, de cada uno, ¿no? Esto de conocerse. Porque El si vos... Sí, decime, Jorge. El autoconocimiento, claro tal cual, ahí podés descubrir estas debilidades que tenés, hasta, hasta dentro de las conversaciones que uno va teniendo internamente. Eh, es sumamente importante el conocerse. Creo que las personas nunca terminan de conocer a otras, pero si te ocupás y te preocupás de conocerte vos misma lo podés lograr. Convivís con vos 24 horas al día. Tal cual, y qué te decís cuando conversás con vos, ¿no? Porque ahí está el secreto. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? Nosotros no creemos todo lo que nos dijeron. ¿Hasta dónde llega el poder de las otras personas? Porque nosotros, ¿qué hacemos con eso que nos dicen? O le damos poder en nuestra vida o lo descartamos. Y muchas veces le estamos dando poder a, esas, a, esa, a esos calificativos que nos han puesto y nos creemos esas limitantes, y accionamos desde ese conocimiento, porque lo tomamos como válido. Entonces tan importante esto de poder eh, cambiar ese diálogo, y empezar a hablarnos a nosotros mismos, y decirnos de lo que somos capaces. Poder conversar con nosotros, saber cuánto nos queremos, cuánto creemos en nosotros mismos, en todo nuestro potencial y en lo que somos capaces de hacer. ¿no? Por eso esta clave nos lleva a esto, ¿no? a, a, a, a emprender el desarrollo de este, de este proceso de conocernos y de sacar la mejor versión de nosotros, sacar ese héroe que Muy tenemos bien. adentro, ese, ese héroe que tiene que, que, que vivir esa película épica, como siempre digo, ¿no? ser el héroe el héroe que, que lleva al, al éxito ese proyecto que tenemos. Y muchas veces pasamos por la vida como un actor de reparto, simplemente mirando la película. Y ese es el desafío, no poder eh, creer en nosotros, creer en nosotros mismos y convertirnos en el héroe de esa película. Escribir esa historia épica que queremos hacer en nuestra vida y ser protagonistas, no mirar desde, el, desde la butaca ni ser un actor de reparto, ser el protagonista, cambiar la historia, poder enfrentar esos desafíos. Y para eso yo quiero traer unos puntos que son muy, este, muy puntuales, para valga la redundancia, ¿no? siete puntos muy, muy específicos para, para poder lograr esta, esto de creer en nosotros mismos para poder desaprender todo eso que tenemos grabado y empezar a aprender otros valores, esos valores que a partir de ahora tenemos que decirnos a nosotros mismos, que lo podemos hacer, que confiamos en nosotros, que nos valoramos, que nos amamos, que nos queremos. ¿Eh? Y como primer punto tenemos que ser conscientes que la, que, la, que la confianza en uno mismo se puede adquirir, no es necesario que nosotros estemos seguros. Podemos adquirir esa confianza en nosotros mismos, aceptando el desafío, atrever, atrevernos a equivocarnos, poder enfrentar algo sin saber el resultado y hacerlo aún cuando esté todo en contra. Porque ahí vamos a tener un, un éxito o un aprendizaje. La derrota nunca, nunca es válida si nosotros no le damos poder, nosotros o ganamos o aprendemos, y ahí está, entonces tomar conciencia, que eso lo podemos adquirir, esa confianza, en la medida que vayamos creciendo y aprendiendo, y tomando los desafíos, y equivocarnos una y otra vez, y no está mal equivocarse, vamos aprendiendo, está mal que la primera equivocación nos derrote, nos rinda, nos haga que bajemos la guardia y que nos entreguemos. Eso sí está mal. Pero eso es lo primero, ¿no? Saber que podemos adquirir esa confianza en nosotros mismos dando pequeños pasos y logrando pequeñas metas. Porque si nosotros logramos pequeñas metas, podemos armar un plan para ir a esa gran meta que estamos esperando, con un progreso constante, ¿no? En el segundo lugar tenemos que convertir todas nuestras debilidades en fortalezas. Ese autoconocimiento que hablábamos. Conocernos cuáles son las debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Saber que las tenemos y poder aprovechar nuestras fortalezas en todo sentido. Pero también nuestras debilidades, conocerlas. Para fortalecernos en ellas, para saber lo, qué es lo que tenemos que actuar. Tenemos que enfrentarnos a ese ser negativo que tenemos en nuestro interior. Callar esas voces que nos hablan. Nuestro cerebro es muy aragán, Nos quiere proteger. Y siempre nos va a dar la respuesta fácil. Porque nos va a tratar de proteger. Que no tomemos riesgos. Que no nos enfrentemos. Y eso es el, el, la necesidad de conocernos para decirle a nuestro inconsciente, tranquilo, tranquilo, que yo decido lo que voy a hacer. Y está todo bien enfrentarlo, ¿no? Potenciar nuestros dones, esos dones que nos destacan, de desarrollar nuestros talentos. Todas las personas vinieron a este mundo con un talento. Todos tenemos algo para lo que somos hábiles, y eso lo tenemos que desarrollar. Lo tenemos que alimentar, lo tenemos que educar. Tratar de sacar el mayor potencial a nuestros talentos. Y no nos tenemos que conformar con trabajar de lo que encontremos. Esto ya yendo a la parte que siempre nos toca, de la parte de, de, de la economía. no. Trabajamos en lo que sea, pero vamos a trabajar inteligentemente para poder llevar adelante nuestro proyecto. Para que nuestro don sea nuestra actividad y aquello que nos gusta, aquello que amamos hacer, sea nuestro negocio principal. Que sea el lugar donde nos desarrollemos plenamente. Hoy estamos en un momento de conciencia donde venimos a, a, a mostrar nuestros talentos. Tenemos que empezar a ofrecer soluciones desde lo que sabemos hacer, desde lo que nos gusta hacer, de lo que amamos hacer. Y ahí está el secreto, ¿no? Pero si nosotros no creemos en nosotros, es muy difícil que lo podamos llevar adelante vamos a estar esperando que alguien nos dé una orden para ejecutar alguna tarea. Porque no creemos en nosotros. Por eso es tan importante ese conocimiento acabado que tenemos que tener de nosotros mismos. ¿Quién es ese, es, ese ser maravilloso que nos habita? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿En qué somos buenos? Y tenemos que ir adelante con eso. Y, lo que, y nuestras debilidades, trabajarlas día a día para fortalecerlas. Para eso necesitamos conectarnos con nosotros mismos y transformarnos en ese superhéroe que hablábamos recién, ¿no? el héroe que transforma nuestra propia vida y la de toda nuestra familia. Solamente tenemos que creernos esa posibilidad. Y por último, necesitamos empoderarnos desde el principio hasta el final. Nosotros no necesitamos motivadores, que permanentemente nos estén alentando a ir hacia adelante, a conseguir nuestras metas, ese sí se puede, vos podés, vos podés. Nosotros mismos tenemos que empoderarnos, tenemos que darle el poder a nuestra palabra. Nosotros tenemos que estar seguros que todo, todo, todo, toda la fuerza del universo está dentro nuestro, y es la única manera que podemos enfrentar cualquier desafío, sin necesidad de nada, Todas las caídas van a ser aprendizaje. Y además, muchas veces son puentes para llegar a nuestras metas. Esas caídas nos van a servir para aprender las lecciones o conectarnos con las personas que nos pueden llevar al lugar que queremos ir. Por eso es tan importante dar ese primer paso. Ese primer paso de creer en nosotros mismos. Porque el primer paso es el que cuesta. El primer paso es el que cuesta dar, después estamos en movimiento. La misma inercia del movimiento nos va a llevar a dar el segundo y el tercero. Y cuando nos demos cuenta, vamos a tener la confianza de enfrentar cualquier desafío. Porque hemos ido avanzando, porque hemos tenido el valor de atrevernos a ponernos en movimiento a confiar en nosotros mismos, a saber que tenemos todas las habilidades y todo el potencial que necesitamos para lograr lo que querramos. Y eso en este momento es tan necesario que lo podamos identificar, que lo podamos trabajar, que podamos creer eso, creer en nosotros mismos, en esa, en esa autoestima que tenemos que tener para lograr cualquier meta, cualquier meta en la vida. Eso lo quería traer porque es un momento donde hemos bajado mucho los brazos, estamos este, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, con mucho estrés, eh, esperando a ver qué pasa. Simplemente confiemos en nosotros mismos, en todo nuestro potencial. Y ahí Tal está cual. la clave. Tal cual, es lo que vos decís, es el momento... Este, ideal porque la gente está así como desanimada, eh, pero bueno, porque hay una gran incertidumbre ¿no? mundial, no solo a nivel país, y eso bueno trae este desazón. ¿no? Sí, y tenemos que hacernos conscientes, Cari, que, es este, que no es, no es solamente el, la pandemia lo que nos tiene así, es este cambio de era, este cambio de modelo, porque hemos cambiado de era, nos salimos de una era para la que estábamos preparados, que era la era industrial, y que esa era ya se terminó, y que viene esta nueva era, la era de la conciencia, donde tenemos que hacernos conscientes de ese potencial, para poder eh, insertarnos en ese nuevo modelo de economía, en esa nueva era de la información, donde, donde la persona que tenga la mejor información va a ser la persona que más logro va a tener, y no hay información más grande que esta que estamos dando, el saber que todo reside en nosotros, que nosotros tenemos que trabajar nuestro ser, y de eso, de eso que, que seamos vamos a ser y por consecuencia vamos a tener. Empieza por ahí, con el trabajo en nosotros mismos. Entonces en esta era de conciencia es eso lo primero, es el primer paso, confiar en nosotros mismos, en todo ese potencial todos esos dones y todos esos talentos que todos tenemos. Tal cual. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, la verdad que brillante como todos los martes, gracias por todo lo que traes y nos encontramos el próximo con otro tema más que interesante. Gracias, Cari, buenas tardes, un saludo grande para todos los oyentes y el martes que viene otra vez nos encontramos. Gracias. Así pasó por el Magazine, el coach Jorge Burnett, desde Entre Ríos a Pinamar. Quédate con nosotros, hay mucho más mix. Ya venimos.